<ríe> ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Estamos en un video con Fabricio. ¿Qué tal gente? Espero hacer este video porque no hago mucho, mucho tiempo y espero que, que podamos jugar y divertirnos. ¿Qué tal claro. gente? Estoy aquí con, con Junior Chávez que limpió la acá jugando, bajando. <ríe> ¿Dónde estás, Yo entré ya, voy a traer el mapa. <ríe> ¿Dónde estás? ¿A ver, no, voy a no, ya, recién entré Pero... Yo si quiero que me dejes más rápido Yo vi una... Había una configuración ¡Pues si escuché! le a las naves! ¡Oh! ¡Eso yo! te es... Estoy... a matar! ¡Me da risa! ¡Oh! voy a matar ayer! ¡Oh! ¡Ve! ¡Ve! <risa> no, no, no, no, oh ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! que que me maten acá lo <risa> mató Jeremy, weón Oye, weón sí, matan... ¿Puedo hacer una configuración para que sea mejor la...? Eh, no sé, creo que... Bajándole los FPS, pe, ¿no? Eso es lo que le da color al juego Vea, conche Tramerate, dice te dice Tramerate ¿Sí? No sé, es que no juego esta weba, pe A ver Ajuste de video, ajuste de video, creo. Yo estoy en inglés, pero. El mío está en español, el mío está en español, mano. Ah, pero entra ya, el pinche, mano. Yo también estoy lado porque estoy grabando, mano. A ver, hasta que me mata, el Ah, se que feo ya me mataron, mataron? Oh vengo! ven, oh, ven, vengo oh. sí, Ya no. tú ¿no? Si, sí, ¿dónde estás? ya te vi, ya te vi, oh, ven, ven, ven, ven se conchilaca ah. Oh, te oh te ven, metas. oh, tengo que me matar! Ya, soy yo, soy yo, soy yo, oh Gilberto, soy yo Ese conchilaca <risa> ah, Me mataron, este momento estamos grabando hermano Algunas partes vas cortando, ¿verdad? Claro, pero loco oh, Algunas partes que Que no se ven bien ah. ¿Dónde estás? Vamos a matar gente La cebolla dulce, hermano La cebolla ah. dulce esta pendeja <risa> Oh, ¿dónde estás? Oh, casi me mataron ya. Ah. Déjame matar, cabrón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí, en el medio. Vamos ¡Oh, a matar, mata, mata, mata. mata! <risa> ya, ya, ya, ya, ya, hoy. Es una gema, ¿qué hago con una gema? Mi mierda, mano, no sirve para nada, cabrón. Ha ¿Ah, visto. Sí, sí, cuch <risa> oh, ¿qué tal?! <tato? risa> oh, me cagó, gente. Me metió ese parapolito. Oye, eso que recién me he descargado esta hueva, mano. Soy pro. <risa> oh, la cebollita dulce, sabe Me echara. ¿eh? Pero yo la humo. <risa> Oh, que feo, man. <risa> <risa> oh, casi ni siquiera golpea ni nada, uy. <risa> Ay, qué <risa> Pero aparte, <risa> que está lag, weón. Oh, pero ya le bajaste algo las resoluciones o algo? Nada, man. Está slash también, <risa> <risa> Oh, oh, oh my ¿Dónde estás, man? He matado uno, y nomás yo, weón. ¿Cuántas muertes vas? 8, weón. Ah, eso estás cagado, <risa> Hermano, este video lo vas a subir a tu canal. ¿Qué canal? a tu canal, mano. No? En mi canal no subo huevadas. <risa> oh, ¿dónde estás, Cuenta Tu máquina. No <risa> estoy grabando, <weón. risa> Tú lo subes a tu canal y ahí yo lo, lo, lo subo. Tú, pues súbelo velo, mano. Si tú eres el de los videos. Pero cómo vamos a hacer esto me lo pases. No sé, mano. ¿Cómo hacemos, pues? Se puede pasar por... Por mensaje así de Facebook, Archivo, ¿no? Se guarda, termina de grabar y se guarda. Lo guarda. Ya, pues... Sí, coño. O va a quedar, van a quedar, hermano. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me voy, a, me, me voy a mantener vivo. Bro. Ah, ya te vi ya. Ya, déjame matar a este huevón. Sí, da con poca vida, hermano. Estás más lag? Están yo oh, ¡Ah! ¡Oh, ¡Ayúdame vos! ¿Dónde está la casa? Atrás estoy, atrás estoy, weón. Ah, no uno que va como Ah, su madre. Tú puedes ver cu cuántos veces... Tú puedes ver este cuando te... ¿Cuánta vida tiene el otro pata? Sí, porque tengo un modo. puta marica. ¿Qué significa que tenga una experiencia? Una experiencia. No sé, pero que tienes una experiencia, ¿será? <risa> <risa> ¿Dónde estás? yendo Todo el rato, mano hasta que me matan acá no me ayuda. A ver, esto no se rana. <risa> ya te vi, ya. A ver, por, por malo no te matan, cabrón. Ah, su cabrón me mata, me Ahora, recién mató a dos y tengo un muerto de 16, weón. Aquí <risa> no voy a ganar a ti ¿Dónde estás, pegón? Quedar, pe? En ladito, ¿no? en renace, Pero renaces en todos lados, ¿veis? Una mecha, una mecha ya, para el video. Pero estás? te voy a ganar, weón. <risa> <risa> ¿Dónde estás? ¡Oh, beca! Ah, ya te vi, ya te vi. Ah, no, no, eres tú, no, eres tú ¿Eres negro o blanco? Huevadas <risa> preguntas ¿Dónde estás mano? Pero firme, ve, mucha que son dos muñequitas, pe Blanco, blanco Ya me di cuenta, yo soy el negrito O el blanco Oh, pero está que me... Madre, te vi, ve, ve, ve, fondo, Vamos al fondo, vamos al fondo, vamos al fondo, vamos al fondo, vamos al fondo, ve por favor, me ja, escuché. llega oh y arriba, mano! ¡Oh, primero matamos a lo de arriba! ahí arriba, mira! ¡Ya le arriba, ya arriba! ¡Oh, Goku! ¡Es Goku, mano! oigo Goku! ¡Oh, qué chulo, mano! ¡Oh, mátalo, pecado! ¡Ya, ya, ya! ¿Cómo hacemos, mano? No, Vamos a echarnos nosotros. Ya, no, te voy, no voy a dar. Espérate, espérate, espérate ¿vale? ya alguien ahí. Escóndete, escóndete. Ven, ven, veng, veng, con... ven vengo, vengo, vengo. Ven, vengo, pao. Está mal, es la caga, mano, firme. Me sigue. Otra <risa> vez. Ya, te espero acá, mano, te espero acá. Estoy escondido, weón. ¿En donde estábamos? Peorita, mano, estoy acá. sino que me he escondido. ¡Ay! ¡Ay! risa, ah, <me lajeo>. <risa> Ese Pero ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! tranquilo ¡Ay! Estoy Puta hay uno Hawkman, hay uno hack, ah ahora ¿despedimos o no despedimos? ¿Cómo es? Despedimos, ya vio a la gente, que eh, se ha quedado hasta acá le vamos a dar su regalito por navidad, pego ¿Sí no? ¿Si A la gente que ¿sí nos no sigue, a los fieles, a los fieles, mano Yo no tengo, mano, yo no tengo ese pobre, yo O ven, mano Ta